desempeñar las altas funciones de presidente del Banco Central de Bolivia en estricto cumplimiento de la Constitución Política del Estado y de las leyes del Estado Plurinacional de Bolivia? Sí, juro. Pablo Ramos Sánchez es el nuevo presidente interino del Banco Central de Bolivia. Fue posesionado por el ministro de Economía y Finanzas Públicas, Luis Arce. El titular de Economía aseguró que todo cambio es normal y positivo en cualquier institución. Esta es una eh, posición absolutamente normal. Yo creo que luego de cinco años de haber estado manejando el Banco Central, Marcelo ha hecho un buen trabajo. Sin embargo, todo cambio es positivo para el proceso. Y me da la gran satisfacción el presidente Evo de poderlo posesionar a un profesional boliviano comprometido con su pueblo, a un profesional boliviano de muchísima trayectoria reconocida, no solamente a nivel nacional, sino también a nivel internacional. Por su parte, el nuevo presidente del ente emisor, Pablo Ramos, agradeció el nombramiento y afirmó que se trabajará en una relación estrecha entre la política fiscal y la política monetaria, porque el proceso de cambio es abarcante y cubre las distintas dimensiones de la vida económica del país. Este proceso de cambio tiene un modelo que funciona con eficiencia. Ha demostrado en estos 11 años que es un modelo que se adecua a las condiciones reales de la economía y la sociedad boliviana.